Como mi familia, yo estoy aquí todo el día. de... Yo salgo de mi casa a las 4 de la mañana y llego a las 9 de la noche. Y esta es mi casa, me va a hacer mucha falta irme de acá. Toda la gente, yo los veo como si fueran mi familia, son los mismos clientes. Porque me da el lujo de decir que todo, todo, desde que yo llegué acá me acompañan. Pues casi siempre son la misma clientela los que vienen aquí a desayunar y almorzar. Cuando yo llegué aquí a Naranjal tenía toda mi familia pequeña, son siete hijos. En ese momento son siete hijos y diez nietos. Enviudé de hace 20 digo dieciocho años cumplió, o sea el esposo cumplió 18 años en noviembre de haber muerto. Y eso hace que estoy luchando sola con mis hijos aquí en Naranjal. que es con familiar porque como trabajo es con mi familia, con mis hijos más que todo. ¿sí? Desayuno aquí le vale tres mil pesos, un almuerzo igual y la gente pues mmm, viene. Yo, pues yo digo que por eso es la competencia por el precio, porque la comida ¿verdad? nunca queda nada. Esos tres kilos de frijoles en esa olla grande, llenita, ya acabé. Yo terminé, termino siempre los almuerzos a las dos de la tarde, y ya vendiendo gaseosa porque no vendo trajo, no me han gustado nunca no lidiar con borrachos. mucha tristeza, inmediata media acá. Pues que creo que cuando se... Usa, pues yo sé que no es cuando todo el mundo salga, sino al menos los kioscos, porque... o al menos esta parte que es la que ellos necesitan para poder construir, porque ya llegan que las bolquetas, que los buldoces, y entonces ya no es lo mismo uno cocinando y la gente tirándole polvo a uno encima, pues... de todas formas uno tiene que irse. Pero sí me gustaría que fuera la última que... ...que me vaya de acá. De los kioscos, somos seis kioscos, ya se fueron dos. Y esta semana creo que salen otros dos. es para el caracol y allá pues tiene también unas buenas garantías porque dan una plata y para uno sostenerse mientras eh, se, se recoge otra vez la clientela porque no es fácil uno. No, miedo no porque yo sé que uno es bendecido todos los días por el Señor y el Señor lo bendice a uno donde esté, la bendición está aquí o donde esté y si uno trabaja honestamente. La bendición la tiene uno donde esté, sino la tristeza es por lo que uno considera este lugar como si fuera la casa de uno, entonces, es, es por eso.